En este video tutorial se explicará cómo configurar las preferencias de la aplicación Tempus para adaptarla a las necesidades y capacidades de nuestros usuarios. Al pulsar sobre Preferencias, accedemos al menú de configuración de la aplicación Tempus. Es un menú sencillo y muy fácil de configurar. Por defecto, la interfaz de la aplicación es azul. Desde el menú color del entorno podremos elegir en varios colores para adaptarla a aquellos más adecuados a nuestro usuario. La opción de mostrar borde en los pictogramas afecta únicamente al pictograma que se nos muestra en el reloj, pudiendo elegir que aparezca con o sin borde. Al igual que la opción anterior, si tenemos activada la opción de reproducir música al iniciar, la música se reproduce nada más iniciar el temporizador. Por defecto, viene el icono desactivado. Una opción más interesante es el tipo de alarma, que se activará al finalizar el tiempo establecido en el temporizador. Como vemos en la pantalla inferior, podemos elegir entre cuatro opciones. Nada, Sonido, Vibración o Sonido y vibración. Podemos elegir aquella que sea más reconocible por el usuario. Otra opción que también puede resultar interesante es mostrar reloj, lo que permite que aparezca en la parte inferior el tiempo consumido y el tiempo restante, para que finalice el temporizador. La opción Mostrar pictograma muestra el pictograma en la parte superior del temporizador. Esta opción viene configurada por defecto y si la desactivamos, desaparece el pictograma y solo aparece el temporizador. Nuestra recomendación es tenerla siempre activada, ya que así remarcaremos para qué acción concreta estamos utilizando el reloj. Una de las opciones más interesantes del menú Preferencias es el tipo de gráfico que vamos a utilizar en nuestro temporizador. Podemos elegir de entre tres opciones, círculo, anillo o barra. Esta es una opción muy importante y que en función de las capacidades de nuestro usuario y de la forma de comprender el tiempo, hará que la aplicación tenga o no tenga éxito. Por último, la opción Importar nos permite importar ficheros gráficos a nuestra aplicación para utilizarlo en nuestros relojes personalizados. Aunque esta es la opción que viene por defecto, tanto el autor como nosotros os recomendamos que utilicéis una opción alternativa para importar ficheros gráficos y ficheros de audio. Es mucho más sencilla y rápida, pero también necesita más conocimientos informáticos del usuario. Por defecto, al instalar la aplicación, se crea la carpeta Tempus. Por lo tanto, podemos utilizar un administrador de archivos para localizar la carpeta Tempus en nuestro dispositivo móvil, acceder a ella y fijarnos que tenemos dos carpetas creadas, una llamada Imágenes y otra llamada Música. Ahora solo tenemos que utilizar un cable de conexión y conectar nuestro dispositivo móvil al ordenador, o utilizar los archivos que ya tuviéramos almacenados en nuestra tablet para insertarlos en cualquiera de las carpetas, imágenes o música. Si se trata de un archivo gráfico, lo añadiremos en imágenes, y si se trata de un archivo de audio en formato mp3, lo añadiremos a la carpeta música.